Estoy hablando de proyectos sí. importantes en San Francisco. En de el caso del audio, Iván no, no es constructor, él estaba mediando. Bueno, pero, pero, no pero me él él es ingeniero, tengo uh -huh. entendido. Él construye, no es la primera vez que él tramita proyectos en el ayuntamiento, o sea que eso no eh, tampoco lo estoy descalificando. No. Eh, yo pienso que él está haciendo un ejercicio en el término de la construcción dentro de su profesión. Lo que pudiera haberse empañado en este momento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 desde que ese proyecto salió de, pl de planeamiento urbano, bien, ¿no? correcto. Pero bueno, pero lo, que ha pasado pasa un es, año, lo que pasa es que en el ayuntamiento la gente quiere llevar el proyecto hoy y llevárselo mañana. No. Uh -huh. Pero sin embargo, vaya al Ministerio de Medio Ambiente a ver si consigue un permiso el mismo día. Pero ese mismo vaya caso antes de, de la, la pregunta, a ver la, si el Pero permiso otra pregunta que quiero hacerle, es eh, puntualizar ese mismo caso entonces, ¿por qué ese, ese constructor o enganchado no sé?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 de recibir la aprobación. De, no, de, la de recibir la aprobación. Vamos la... a permitir la... que te entre para poder aguantar sí. estas informaciones. Sí, sí. Ah, hay que, hay que tomar un cafecito caliente. Un porque hay, hay porque... preguntas calientes. Pregunta no, no, no. Caliente. Porque hay cosas que no se entienden. Sí, sí. ¿no? Claro pero que no. Nos ayuda, no, claro ayuda claro a digerir no. un poco. Francis, Gracias, claro que usted. no se va a entender. A ti, Gracias a sí. Yo tengo una pregunta pendiente. Porque y yo también. No, no pues, me claro dejó. Claro pues concluya. Bueno, pero por eso me gusta que concluir cuando me hacen la pregunta y no mezclarla. Porque a veces quedan parte de las respuestas. Usted decía que tenía 24. No, tiene 24.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 yo no sé por qué, cómo, una persona, porque, y, y, y colega lo sabe, siempre yo oía a algunos regidores que hablan, no, porque las comisiones importantes, para mí son importantes todas. Nosotros tenemos 20 comisiones en el Consejo de Regidores. Comisiones de Salud, Comisión de Asistencia Social, Comisión de Cultura, Comisión de... Y Asuntos, asuntos internacionales, internacionales, Y ustedes nada más son ambiente, tres, o sea, que están en todas. Hay personas que están en todas. <ríe> Entonces en eso, eso lo que pasa es, que eso es el, el, el el morbo y la cuestión que empieza con esas cosas. Yo digo el que tenga algo que lo diga o lo someta. Vale, hay, hay una parte, hay una parte. Porque qué importante esa Siete proyecto. solares pidieron Pero eso es importante porque. ¿sabe por qué es importante? Porque nosotros tenemos un testigo que está sentado aquí. Sí. Porque ese proyecto entró al ayuntamiento cuando el colega precisamente era regidor. Es verdad. Y y nosotros fuimos.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 Lo que pasa es que... Pero un... verdad, ¿y qué ha pasado con bueno, ese si proyecto? Bueno, eso yo quisiera saber. Un proyecto <risa> no que lo no no no con Siete Solares no y no le, han, no le han aprobado. ¿Cómo va bueno, a ser? Pues para... Vamos, vamos para allá. Para que usted vea a dónde ahí, pues. llega la especulación, yo lo invito a usted, a los tres, sí. a cualquier ciudadano que vaya al Consejo de Regidores, que vaya al Departamento de Planeamiento Urbano. Y ese proyecto tiene su licencia desde esa vez, en el Ayuntamiento. Ahora...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 ¿Cómo? No. Pero díganos usted, no nos No, no hablar, se hizo no, con no, aporte de los constructores. Oh, por un departame, el departamento, La oficina del Departamento de Planeamiento Urbano. Entonces, si vamos a hablar de San Es decir, que eso si no, está está particular. Particular. ¿No, no, no El insulto está relajando, No está tomando el pelo a nosotros. No, no, no. no, no. pueden, pueden comprobar. La oficina de Planeamiento Urbano de del Ayuntamiento fue remozada por aporte con de los Con aporte de los constructores. Oh. Y eso, eso, es, eso es correcto. Eso no, no es correcto. Eso, da mucha eso no es correcto. Si no hay dinero en la institución para hacerlo.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 Eh, alguien quiere que uno haga lo que el otro quiere. Mm -hmm. Alguien me decía, ¿pero por qué ustedes no lo suspenden? Pero recuerdan no, usted, regidor no. Feli Rodríguez hubo que esperar que un tribunal emitiera una sentencia claro, claro. y no a un, En este a un caso ¿qué hay contra. que esperar que dicen las normas. No, no, de la comisión lo puede conocer el consejo porque Ajá. es un asunto interno. ¿Y lo Ahora como regidor, que como es un regidor, funcionario no. electo, no. ya no, no. eso es otra cosa. Claro, claro. Muchísimas gracias Miguel Ángel Díaz, siempre. dándole seguimiento para seguir hablando porque el tema pique se extiende cada vez que se toca, pues se levanta una, ay yo no sé cómo decirle. Una humareda Sí, que da mucha pena. Realmente. Pero vamos más clarito. <risa> pero vamos a hacer un programa más amplio. Gracias Miguelín, gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa, retornamos con más.